Preciados estudiantes, ¿cómo están? Les habla Giovanni Rodríguez. Hoy vamos a revisar lo que son las técnicas de planeación y programación de proyecto. Bueno, hoy tenemos entonces esta agenda. Lo que vamos a revisar es un breve ejemplo de lo que es el método CPM PERT. Un ejemplo del diseño de un juguete y vamos a examinar la ruta crítica y los costos asociados... ...a esa planificación y programación de proyectos. Lo primero que nosotros tenemos que decir... ...es que ese método pues tiene unas características... ...ese método de análisis de redes... ...parte de dos compañías. Una, la primera es la compañía Dupont... ...que desarrolló el método del camino crítico... ...y el objeto era planificar y controlar... ...las redes de mantenimiento de su planta química... ...donde desarrollaban un producto relacionado con el neopreno ¿sí? específicamente ellos tenían una gran desventaja tenían cuello de botella tenían en mantenimiento 125 horas que posteriormente gracias al empleo de esta técnica del método del camino crítico o CPM ¿sí? entonces pudieron planificar y controlar las tareas de mantenimiento de esa planta así lograron una reducción en primer nivel a 93 horas y posteriormente a, noventa, a 78 horas ¿sí? eso le llevó a que en 1959 estas empresas en plena segunda guerra mundial pues tuvieran digamos recursos y, y fue digamos llevó a una parte de esa utilidad que puede llegar a tener una empresa determinada precisamente por eso por esas condiciones y por otra parte de manera en ese mismo tiempo la Marina de los Estados Unidos estaba planificando el control de proyectos de un misil denominado Polaris. ¿sí? En este caso, como son muchísimos componentes para fabricar las armas bélicas en ese momento, tenía que emplear 3.000 organizaciones y esto llevó a que el método que estaban desarrollando ellos, la metodología PERT, entonces, en este caso, las técnicas de revisión, de evaluación de programas permitió reducción de tiempos significativos en términos de lo que ellos estaban desarrollando y fue un pilar para poder ganar la Segunda Guerra Mundial y eso les acortó el tiempo de dos años de trabajo en ese proyecto. Entonces, acá lo que tenemos que ver es el empleo de esas redes, cómo se utilizan esas redes, ¿cierto?, y en ese caso tenemos que decir que el análisis de redes nos permite, ¿cierto?, determinar las tareas que queden bien definidas, que están interrelacionadas, que estén concluidas en su totalidad, que conduzcan a la completitud del proyecto. Es lo principal que debemos entender. Y que para hacerlo, pues se dividen en, entonces en este caso en tareas o en este caso también, se, bueno, tareas parcialmente que se realizan bajo una secuencia lógica y también se le implementa toda esa parte de esa, una secuencia tecnológica para su ejecución ¿sí? desde ese punto de vista es que se empiezan a desarrollar todo lo que van a hacer los proyectos desde, entonces desde esa dinámica que tenemos nosotros para empezar a desarrollar proyectos entonces ya se establecen es, acá presentamos una, una red como generalmente se presentan, eh, que la vamos a revisar más al detalle, ese ejemplo que tenemos ahí, y partamos ahora de, de cuáles son los componentes que tiene, en este caso, estas técnicas que tenemos nosotros asociadas. Entonces, en primer lugar, usted se da cuenta que aquí aparece un círculo, ese círculo entonces tiene la información de un nodo, ¿qué es un nodo? El nodo es el que nos va a llevar, en este caso, los tiempos, digamos que es como el contador, ¿Sí? La maquinita que me va a registrar los tiempos En este caso, los tiempos de inicio de las actividades Y los tiempos de finalización de la misma ¿Sí? Entonces, aquí N será el número del nodo Aparece en rojo TI es el tiempo de inicio de la actividad o tiempo más temprano TF, el tiempo de finalización de la actividad o tiempo límite ¿Sí? Donde tenemos entonces, usted va a encontrar una serie de actividades que se denotan, las actividades se denotan con letras. Ahorita vamos a explicar el por qué. Entonces, donde aparece una flecha? La flecha va a ser la actividad y hace referencia, entonces, en este caso a la actividad, sí que tiene una duración sí que a menudo se representa con la denominación de una letra. ¿sí? Entonces, ¿acá qué me aparece? Entonces, inicialmente, acá retomamos el concepto de lo que tenemos. Entonces, tenemos un ejemplo, el diseño de un juguete. En este caso tenemos entonces varias columnas. Voy a explicar entonces qué tenemos. Se pretende es establecer las actividades y los costos totales de cada actividad para la fabricación del juguete. Vamos a tener una duración de tiempo en días el costo total, y un costo total por actividad. Entonces en este caso tenemos en la primera columna la descripción de todos los detalles cómo se fabrica el juguete. En este caso tenemos el diseño del juguete, el diseño del software, el diseño del hardware, el prototipado, el ensamble de componentes electrónicos, el ensamble de componentes mecánicos y las pruebas que se realizan para mayor facilidad. Ah, se denotan cada una de estas actividades y no dejarlas de esa manera larga Se denotan con una serie de letras En este caso serán A, B, C, D, E, F y G Las que tenemos acá en esta columna que denotan la actividad Ahora aparece una tercera columna que se denomina las predecesoras ¿sí? Entonces estas predecesoras lo que me van a indicar es ¿Cómo están? De, recordemos que estábamos hablando de una serie de actividades lógicas. ¿sí? Si yo no tengo el diseño del juguete, pues no voy a poder diseñar el hardware. Si no tengo el diseño del juguete, no voy a poder diseñar el software. Si no tengo el diseño del juguete, en este caso, no voy a poder realizar el prototipado. Esto es lo que me está indicando acá, que la actividad A, que es el diseño del juguete, no depende de ninguna. ¿Sí? Pero en las otras, en el caso del diseño del software, del hardware y el prototipado, todas dependen de A. ¿sí? Que es importante que nosotros lo tengamos ahí en cuenta. Y que la duración, por ejemplo, en este caso de la actividad A, será en este caso de 1. ¿sí? Perdón, se me fue acá. Los costos asociados serán 300 dólares que tendríamos ahí. En el caso del software tenemos 5 días y tenemos 250 dólares hardware entonces tenemos 10 días y 200 dólares y así sucesivamente tenemos todos los costos de cada una de las actividades recordemos que este es el costo total por actividad ¿sí? entonces ahora más adelante vamos a ver al final cómo se calculan esos costos del proyecto bueno, ya, ya habíamos hablado de esto, donde teníamos entonces la flechita, significaba la actividad, que en este caso será A, y en este caso el tiempo 1, significa la duración, ¿sí? que tendríamos nosotros ahí, como el ejemplo que estamos dando. Bueno, entonces aquí es donde empezamos a hacer el diseño, vamos a partir de un primer nodo, este nodo lo vamos a denominar el nodo 0, ¿sí? que tenemos ahí recordemos entonces, ¿cómo lo tenemos? Acá tenemos entonces el modelo como tal, la, las actividades para que sepamos qué depende de cada una. Entonces, en este caso tenemos ese nodo 0, pero el nodo 0 tenemos una primera actividad, ¿cierto? La actividad 1, A, la actividad A, que tiene duración de ¿cuánto? Duración de un día, ¿sí? Luego, vendrá entonces el siguiente nodo, ¿sí? En este caso, lo que tenemos primero es la conformación de las actividades. Me dice que la actividad, la actividad lo que va a ser B, en este caso, la C y la D, estas tres actividades dependen de A. Por eso la actividad A está antes de estas, de estas tres actividades más. ¿sí? Bueno, ¿qué ¿Qué encontramos? que todas, cada una de ellas, van a tener un contador, ¿sí? para su manipulación. Primero estamos estructurando la red, así es como vamos construyendo la red. Aquí, luego me dice que tenemos otra serie de actividades, por ejemplo, que tengo que hacer primero la actividad C, antes de hacer el ensamble de los componentes electrónicos, que tengo que realizar la actividad D, antes de realizar la actividad F, y que G, para hacer G, debo haber hecho B, debo haber hecho la actividad E y la actividad F, ¿sí? Entonces, ya me están hablando de que algunas son consecutivas de otras. No las puedo realizar. Este es un proceso que se denomina cascada ¿sí? O secuencial, como lo podemos llegar a tener. Si no termino estas actividades antes, no puedo realizar las otras, ¿sí? Pensemos entonces en uno de los ejemplos que damos. Sí. En las bases, en la cimentación que se realiza para un edificio no está, no se pueden construir las columnas, porque de lo contrario eh, las, la edificación se caería. Entonces tenemos que mirar es primero una base y esa base va a tener una serie de características. Por eso es importante tenerlo en cuenta acá. Bueno, ahora nos damos cuenta que lo que decíamos, para tener E necesitamos C e primero. ¿Sí? Por eso esta secuencia que tenemos acá. Ahorita empezamos a llenar los cálculos y miramos. Acá sencillamente cada actividad tiene asociado que La duración. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ahí se completa F. Luego me dice que si ya tengo E, tengo B y tengo G. Entonces lo siguiente será tener la actividad G. ¿Cierto? Esta que será en las pruebas. Y posteriormente... Como esa es la última actividad que hay, me va a llegar a un nodo final. En este caso tendríamos cinco nodos. ¿sí? Entonces se denotan entonces acá. Acá no había problema en que este fuera dos o fuera tres. No hay problema. 4, ¿sí? 5. Entonces, en este caso tendríamos cinco nodos. Y ahora empecemos a ver cómo empezamos a calcular los datos para mirar entonces ese diseño de la red. ¿Qué tenemos nosotros acá? Primero, entonces, empecemos a revisar. Entonces, vamos a hablar, recordemos que hablábamos del tiempo de inicio en el, en este caso, será en el nodo cero. Tiempo de inicio en el, en el nodo cero, ¿de cuánto será cero? Porque apenas vamos a arrancar. No hemos hecho nada, ¿cierto? Pero aquí sí tenemos que empezar a revisar. Entonces, el tiempo de inicio en cada nodo con la duración, entonces, de, de, la, de cada una de las actividades, se va a llevar acumulada al nodo siguiente, en ese caso se van eh, sumando, se realiza una sumatoria en relación con eso. Ya lo vamos a ver acá. Entonces, aquí en, arranco en un tiempo cero. Tiempo cero que tendríamos más uno, ¿cierto? Con la duración de un día. Entonces, ¿llevaremos acumulado cuánto? Un día, ¿sí? Tiempo de inicio. Primero va a llenar todos los tiempos de inicio. Pero démonos cuenta que este tiempo de inicio puede seguir por aquí o puede seguir por acá. O puede seguir por la mitad, por B. Cada una, cada una de las actividades que tenemos acá porque tenemos que ir construyendo entonces nos va a quedar entonces aquí vamos a llenar primero arriba en este caso me quedaría 1 más 10 será igual a cuánto? a 11 listo continuamos bajamos entonces aquí entonces me quedaría 1 más 4 va a ser igual a cuánto? a 5 eso es como nos quedaría esa primera parte que tenemos ahí ¿Sí? y luego nos va a quedar, entonces en este caso van a confluir varias aquí, entonces aquí diríamos 1 más 5 me daría 6, pero ¿qué ocurre acá? que me va a confluir lo que yo tengo por acá, me va a confluir lo que tengo por acá, entonces siempre que estoy construyendo estos diagramas, estos gráficos que tenemos acá, estas redes que estamos construyendo, debemos tener en cuenta que de izquierda, a derecha, con los tiempos de inicio, siempre vamos a tomar el mayor. En este caso, por ejemplo, continuamos con nuestra red. Por este lado, ¿qué tendríamos? 11, ¿cierto? Más 7 me daría... Bueno, en este caso, lo voy a mirar acá en el cuadrito de diálogo que tenemos acá. 11 más 7 me daría 18, ¿sí? Por el lado de B me daría 1, ¿cierto? Más 5 me daría 6. En el caso de, de F, ya tenemos 5 acá, quedaría con 6, me daría 11. Entonces, en este caso, ¿el mayor cuál es? La ruta que va por E, que tiene un tiempo total de 18 días. Entonces, será la que vamos a colocar acá. Entonces, la mayor cantidad de tiempo que gastamos, no tomamos el, digamos en este caso, el menor tiempo, sino el mayor tiempo, porque estas actividades que vienen por esta Digamos, esta actividad C se demora mucho y esta actividad que viene por ese demora mucho. Entonces, siempre tomamos en la mayor. Entonces, en este caso, hasta aquí, antes de realizar las pruebas, llevaríamos 18 días. 18 más 8, eso nos va a dar ¿cuánto? 26. Entonces, ya sumamos esto que tenemos acá, este 18 y las otras 8 de aquí, ¿cierto? De la actividad G. Entonces, en este caso nos quedaría en 26. Hasta ahí... Habríamos calculado el tiempo de inicio o tiempo más temprano para iniciar la actividad listo. Siempre recordemos por favor, aquí que tenemos Siempre de izquierda a derecha Es decir, desde el nodo 0 hasta la finalización del último nodo que tenemos ahí Siempre vamos a tomar, vamos a hacer sumatoria sí, Y vamos a tomar los mayores valores que me den cada nodo Dependiendo de esto, aquí en la confluencia de que hay varios nodos sí, Como lo apreciamos anteriormente Entonces siempre vamos a tomar el mayor sí. Me pueden dar dos que me den iguales, no importa Lo vamos a dejar así sí. Pero en este caso siempre vamos a tomar en cuenta y vamos a tener en cuenta el mayor Bueno, ahora que tenemos Ya calculamos los nodos, el tiempo de inicio Ahora vamos a empezar a calcular el tiempo de finalización ¿Sí? ¿Desde dónde partimos? Desde el nodo 5 Ya llegamos al final Entonces el nodo de inicio Será igual al, al tiempo El tiempo de inicio Será igual al tiempo de finalización Claro, el máximo Cuando llegamos al último nodo ¿Listo? Entonces llegamos Llegamos con 26 con tiempo de inicio Entonces hasta ese día Como es el nodo final Será igual a los mismos 26 Y empezamos a devolvernos a partir de ahí En ese caso tendríamos 26 menos 8, ¿cuánto nos daría? 18, ¿sí? entonces de una vez relacionamos acá, tenemos 26 menos 8 que tenemos ahí me daría 18, ahí tenemos entonces el valor ¿sí? bueno, aquí ¿qué va a ocurrir? igual que ocurría cuando llegaban acá, acá nos vamos a devolver por E nos vamos a devolver por F y nos vamos a devolver por B ¿sí? pero todos no los puedo hacer al mismo tiempo ¿Por qué no puedo hacer B primero? Porque estos tienen que pasar acá y luego pasar a C Y este pasar aquí y luego pasar a D Para determinar cuánto es el cálculo que debería yo tener en el nodo 1 ¿sí? ¿Cuánto me daría acá? Entonces lo primero sí que vamos a tener ahí en cuenta Empezamos a hacer los cálculos con los, con los dos extremos En este caso con E y con F En este caso con, con, con E me daría 18, cierto que lo tenemos acá, menos 7, que es la duración de la actividad E, me daría 11. ¿Listo? Ya tenemos ahí esa primera parte. Por otra parte, tendríamos entonces, en este caso, eh, 18 menos 6, me daría 12. Ya me quedarían esas dos. Y ahora sí, con esa otra, podemos empezar a calcular cuánto sería el nodo que me va a llegar acá. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos nosotros aquí? Ah, bueno, listo. Antes de llegar ahí, 11. Entonces me queda aquí 11 menos 10 me daría igual a cuánto a 1, ¿sí? En el caso de C, en el caso de D, me quedaría 12, ¿cierto? Menos 4, en este caso, eh, permítame acá, 12, 12 que tendríamos acá, menos 4 me daría 8, ¿sí? Y aquí por B me daría 18, menos 5 me daría 13, entonces. De todos, ¿cierto? Ahora vamos a escoger no el mayor. Cuando nos devolvemos para calcular el tiempo de finalización, siempre vamos a tener en cuenta que el menor resultado. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el menor resultado? Como lo tenemos acá, el menor resultado lo obtenemos por este caso, por el caso ese. Que será entonces 11 menos 10 me daría 1. ¿Sí? Acá, ¿listo? Llegamos aquí. Y ahora... Lo que finalizaríamos sería, en este caso, con 1 que tenemos acá. Menos 1 debería igual a ser a 0. ¿sí? Si aquí me da un valor diferente como tiempo de finalización, algo me quedó mal en la construcción de la red. Algo no está bien. Siempre el tiempo de inicio va a ser igual al tiempo de finalización en el nodo de inicio, pero también en el nodo de finalización. Van a ser iguales los mismos dos valores que tenemos acá. La cantidad de nodos me puede cambiar porque podemos llegar a tener una cantidad de actividades que se pueden llegar a realizar en un proyecto. ¿sí? Por favor, tenerlo presente ahí. Por eso, de acuerdo a esa, a esa condición, ya me quedaría conformada esa red. Ahora veamos qué ocurre y empecemos a calcular algo que se denomina la ruta crítica, el camino crítico, las actividades críticas. Por favor. Eso está ahí en los documentos que tenemos, en las definiciones que están. Entonces, están lo que es una actividad crítica. Recordemos que una actividad crítica que vamos a tener nosotros que revisar es o se determina cuando el tiempo de inicio y finalización es igual. Y quiere decir que no tengo tiempo. La actividad debe comenzar, por ejemplo, pensemos en este caso de A, debe comenzar en el día 1 y debe finalizar en el día 1. No tenemos chance de más. ¿Sí? Acá no tenemos más de, digamos, por eso me lleva las cuentas ahí. Recuerde que esta esferita que tenemos acá, este círculo que tenemos acá, me calcula, son, me llevan los datos. ¿Cuánto es el tiempo de inicio? ¿Cuánto es el tiempo de finalización? Y la actividad crítica, la ruta crítica que tenemos acá, acá la marcamos como en dos colorcitos para evidenciar, en este caso no es que la ruta sea una y la crítica es otra, no. La ruta crítica, ¿sí?, lo que debemos determinar es que para este caso, de manera particular, nos van a aparecer dos rutas críticas. ¿Cuáles son las que pueden llegar a tener ahí en cuenta? Ah, bueno, decíamos nosotros, ya vamos a verlas entonces cuáles son, pero qué es la ruta crítica. Si una de las actividades, pensemos nosotros, la actividad A, que es el diseño del juguete, se demora porque la persona, por ejemplo, se enfermó. ¿sí? Entonces, el, la tarea se demoraba un día, pero... Como la persona se enfermó, entonces, y le dieron dos días de incapacidad, entonces, ahora ya no arrancaría en un día, sino serían tres. ¿Por qué? Porque no puedo dar, digamos acá, si tuviéramos unos tiempos rigurosos, entonces me tocaría iniciar en el día tres, ¿sí? Ya no en el día uno, y entonces ya esta actividad se me retrasó. Pensemos nosotros, otra actividad, pensemos nosotros, por ejemplo, la actividad 10, perdón, C, Sé que son 10 días, sí. si sé por algún motivo, se demora un día, ya los resultados van a ser diferentes. Entonces, son aquellas que son aquellas actividades, primero, en los cuales, en los nodos me aparece tiempo de inicio y tiempo de finalización igual, lo que me estaría indicando es que 11 de inicio, 11 de finalización, 11 menos 11, ¿cuánto me da? 0 tengo una holgura de 0 eso quiere decir que en estos que son los valores iguales tiempo de inicio igual a tiempo de finalización lo que expresamos acá abajito ¿cierto? entonces ahí existe una ruta crítica, una actividad que es crítica para el desarrollo del proyecto, si se retrasa una ruta crítica, se me retrasa el proyecto, acá por ejemplo tenemos que no todos, no siempre todos los valores que tenemos son iguales ¿sí? de ese cuenta acá arrancó con 0, 0, bueno 0, 0 y 0 con tiempo inicio y tiempo finalización, ¿no? 1, 1, 11, 11, 18, 18, 26 y 26. Pero, ¿qué pasa por este lado? Lo que tenemos es 5 y 12. Lo que estaría diciendo esta actividad es que yo puedo, si tengo acá algún recurso, en este caso, D de, de que es igual a 4, la actividad D que es igual a 4, si D se me demora, ¿sí? por alguna situación o en este caso yo veo estas holguras, entonces lo que yo podría decir como una actividad de mejora es que acá puedo arrancar la actividad en el día 5 y, y puede terminar en el día 12. Quiere decir que tengo 7 días de gavela para, para algún tema acá. ¿sí? O de plazo de esa actividad tengo una holgura de 7, lo que decíamos anteriormente. Acá como el tiempo de inicio y finalización no es igual, sino en este caso me da una diferencia de 7, entonces sí puedo decir que, por ejemplo, si estoy asignando un recurso humano para desarrollar esta actividad, este señor lo podría emplear acá si tiene las competencias para que me ayude a desarrollar la actividad C en el menor tiempo posible. Lo que tengo que verificar es que pueda cumplir las condiciones, entonces por eso aquí sí tenemos una holgura. ¿Sí? ahora la ruta crítica que primero me establece será entonces tomemos la rosada que está acá y me dice que está conformada por las rutas las, en este caso las actividades que están en A en C, en E y G entonces veámoslas acá A, 1, 1 C porque serán 11, 11 E que serán acá que me llegan con 18 y 18 y G que me van a quedar 26 y 26 pero adicionalmente hay otra ruta ¿Sí? Que será la que va por el centro. Entonces, en este caso arrancaría con A, arrancaría con B, ¿cierto? Porque también B llega acá y, y llegaría hasta G. En este caso, igual. ¿Sí? Lo que tenemos por este lado, por D, no tenemos porque aquí sí tenemos es una holgura. ¿Sí? Entonces, en este caso ya no se cumpliría ese criterio. Tendríamos dos rutas críticas en este ejercicio. Lo que me quiere decir entonces, la duración total. El juguete, en este caso, es de 26 días y un costo de $3,850. Veamos de dónde salen esos $3,850. Allá me, este, me traje la tablita que teníamos al inicio, donde tenemos todos los costos asociados de cada una de estas actividades. Entonces, aparecía A, aparecía B, C, D, cada uno de los costos asociados acá. Entonces, decíamos que estos son los costos totales de realizar cada una de las actividades. ¿Sí? En este caso se hace una sumatoria total Que arrancaría desde donde? Desde A hasta en este caso G sí Que sería ese costo total que podríamos llegar a tener Y eso me daría $3,850 ¿Listo? Entonces eso es todo lo que tenemos que mirar Es muy sencillo Ahora voy a hablar nuevamente de los costos Este costo puede ser que no sea Aquí estamos hablando del costo total por actividad Pero pensemos también que este costo me lo pueden cobrar porque por la cantidad de días, ¿sí? Por la cantidad de días que yo me demore en realizar la actividad o por unidades, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras como me pueden llegar a, a cobrar. Me pueden cobrar por metro cuadrado, me pueden cobrar por eh, unidades, ¿sí? Acá me pueden cobrar por días, por término de semanas, por meses, lo que yo quiera revisar acá. Entonces, eso sería todo lo que tendríamos. Para el día de hoy. Espero que este ejemplo les haya servido. Por favor, háganlo, verifíquelo, revíselo, pause la grabación y va sacando conclusiones de todo lo demás. ¿sí? Allá van a encontrar otros enlaces también con otros ejercicios, háganlos, pero la base y la, el fundamento es este. En internet van a encontrar muchísimos ejemplos. ¿sí? Acá estamos dando uno muy sencillo para que usted lo pueda entender sencillamente en esa dinámica. Acá encuentran entonces más información, unos documentos que los pueden acceder para, digamos en este caso, para su consulta, para fortalecimiento. De todas formas vamos a hacer otra serie de ejercicios ¿sí? para desarrollar entonces las habilidades en el desarrollo de las redes. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.